Estilócrata, bienvenido una vez más a este tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Los zapatos y las botas de Timberland han establecido una distinción sensacional. El compromiso que tiene con sus consumidores en cuanto a calidad, diseño, artesanía, estilo, ecología y uso, los distingue de las demás botas que hay en el mercado. Ofrece una variedad de modelos diferentes e increíbles para las necesidades y ocasiones diferentes. Sin embargo, hoy en Estilocracia te decimos cuáles son los 5 mejores modelos para hombre. Primero, la bota impermeable Timberland White Ledge. Esta bota tiene uno de los valores más destacados dentro del senderismo en el mercado actual, ya que es la bota ideal para todo tipo de terreno, particularmente en el desierto. Es atractiva... Es cómoda, impermeable y con una suela de goma verdaderamente duradera. Además, tiene un acolchonado que te permite usarla en la ciudad. Debes saber que este calzado es recreativo y para toda clase de trabajo. Es sin duda el reflejo de la versatilidad, durabilidad, comodidad y estilo. Luego tenemos la bota Timberland 6 Premium. Este es un calzado que se amolda perfectamente a tus pies. Por su tecnología Sensor Flex, Ofrece un soporte bajo los pies, una suspensión independiente y una mayor flexibilidad sobre cualquier terreno. Están diseñadas para usarse al aire libre en las condiciones más rudas y más difíciles. Y además te brindarán un increíble aislamiento por su característica totalmente impermeable. Puedes llevar, llevarla durante todo el día sin ningún tipo de cuidado. Después tenemos la bota impermeable Timberland Flume Waterproof. Este es otro ejemplo de un amoldamiento perfecto. Es la bota Flume Waterproof. Se equipara a la facilidad con que se adapta la mochila a los hombros cuando emprendemos un viaje en la naturaleza. La entresuela que tiene brinda comodidad y absorción de impactos durante el viaje. Además, su suela proporciona un agarre seguro en toda superficie. Es otro ejemplo de versatilidad y estilo, ya que está hecho de cuero impermeable y tiene la lengüeta reforzada. Después tenemos la bota Timberland Chuka. La bota chuca es un tipo de calzado minimalista, simple y sin adornos. El detalle sutil que tiene son sus cordones y la suela de goma. Es representante del estilo británico y lleva un peso histórico, ya que fueron usadas por los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial. Su tecnología es para el desierto y brinda amortiguación y comodidad desde el primer momento. Está hecha completamente de cuero, es elegante, es perfecta para eventos formales y casuales. Y por último, la Timberland Pro Zapato de Construcción Power Train. Es una nueva versión del calzado de trabajo. Este es el Zapato Power Train. La tecnología patentada en estos es antifatiga y con una puntera de seguridad de acero. A pesar de que se vea como una bota de senderismo, no las debes usar en invierno ni en un bosque. Son botas de trabajo para clima cálido y son transpirables a pesar del aislamiento que podría poseer. Estilócrata estas son las 5 mejores botas que representan los sellos distintivos de toda la colección Timberland. Son calzados extraordinarios para realizar viajes y cualquier clase de trabajo. Además de su versatilidad, de su diseño, su calidad y su precio. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Y hasta la próxima amigos. Sándwich de manzana.